Loki tuvo hijos con dos mujeres y un caballo. ¿Por qué solo tres eran malos? Esto se debe a que los dioses seguían una estirpe patrilineal. Un dios podía casarse con una giganta, pero no a la inversa. Loki ya era hijo de una gigante y una diosa, por lo que cuando tuvo dos hijos con la diosa Sigyn, estos no eran monstruos. En cambio, al hacerlo con la giganta Angruboda, su estirpe se alejaba más de las normas, por lo que tuvieron descendencia monstruosa.